en este segmento en contacto con la actualidad, a nuestro compañero Alberto Vázquez. Señor, saludo. Buen saludo, día Alberto. Víctor, saludo, Nelly, saludo, saludo San Francisco de Macorís, la región y el mundo, que siempre están aquí en contacto diario, uh -huh. esperando informaciones y siguiendo las informaciones que se tratan con objetividad. Así es, y sobre todo hoy martes que mucha gente también está pendiente a la espera de esos temas que trata Alberto Vázquez con mucha, muchos conocimientos, sobre todo con la calidad y la capacidad para emitir sus opiniones. Alberto, la discriminación y la lucha ideológica, según usted, han impedido la aprobación del Código Penal de la República Dominicana, que se mantiene empantanado y estancado en la Cámara de Diputados. Mira, yo pensé que nos iban a dar como regalo de, regalo Navidad. de Navidad. Sí, ciertamente. La del como regalo de Navidad la aprobación del Código Penal Dominicano. Y lo pensé porque deben ustedes recordar que en la legislatura pasada, con la caída, el presidente Luis Abinader se comprometió con la nación a que el código en la próxima legislatura iba a pasar el presidente Luis Abinader, y cuando menciona al presidente Luis Abinader, es porque también tengo un comentario con relación a, esa, a ese compromiso y a lo que ha sucedido con el código, que prácticamente se cayó. Por mucho que se quiera decir que se va a ver, se cayó. Se cayó. Y comenzando por la afirmación, por el compromiso, del presidente de la república cuidadito con eso Víctor cuidadito con eso Nelly cuidadito con eso presidente los compromisos suyos de palabra hay que ser deben ser refrendados por eso puede poner en tela de juicio el liderazgo que pueda tener el presidente no necesariamente pero pero comienza a dar, comienzan a darse señales actitudes verdad de rebeldía de desobediencia y al final bueno cuando tú le dejas pasar un hijo algo lo repite lo repite lo repite luego el hijo se convierte en un ser humano malcriado en, un, en una persona ya que te ha desafiado entonces ese compromiso de Luis Abinader a la nación y que su Congreso porque Luis como principal líder de la nación es el líder del Congreso pero Luis como presidente de la república, es el líder del congreso. Pero además, el PRM tiene la mayoría de legisladores. Entonces, no tengo la razón cuando le pregunto que si esa situación que se ha dado no pone en duda el liderazgo de Luis Abinader, porque tiene el congreso a su favor. Más sin embargo, en múltiples ocasiones no ha podido pasar esta pieza. Yo creo que no es suficiente para decir que los que esto pone en duda el liderazgo. No es suficiente. O podríamos entonces verlo de otro punto de vista. No es suficiente. Porque hay podemos que verlo hay del, que, del aspecto democrático que mira, no, no de es no el Hay que entender mira el presidente ha estado imbuido en un número de aspectos, eh, incluso que tiene que ver con la política internacional, que yo quiero ser compasivo <coughs> y entender que el presidente se descuidó con darle seguimiento a ese compromiso. Yo quiero verlo así es más yo lo veo así hubo un descuido del presidente Alberto, con darle seguimiento al compromiso que hizo con la nación no será, para que su congreso y, aprobara y no será el eso código. no lo podemos ver desde el punto de vista de eso que plantea él y también independencia de los del estado. de los poderes, de los poderes perdón este bueno no deja de tener cierta eh, veracidad porque nosotros planteamos el tema como Razón fundamental de la caída del código Una lucha de ideologías Y hasta por qué no Aspectos de discriminación Entonces tú sabes que a veces las ideologías Pesan mucho Pesan mucho y, y, y hasta son capaces de enfrentar A aquel al quien yo tengo que obedecer Por ejemplo, ahí está el tema de las tres causales que por, sin, sin, sin mencionarse mucho Víctor sin mencionarse mucho fue la causante de que se cayera sí. sin mencionarse porque ahora no quieren tocar el tema las feministas verdad la que entiende que usted a cualquier en cualquier circunstancia puede eh, extraer de la matriz de una madre a un niño ya nacido, viable no ceden eso es ideología, eso es ideología. La Iglesia tiene su posición, pero la posición que tiene la Iglesia es lo que contempla el Código Actual. La posición de la Iglesia es defender lo que plantea la legislación actual. Entonces, ¿dónde ha estado la situación? Ha estado que no ha cedido sectores importantes de la población, pero recordemos que hace un tiempecito un senador no lejano de nuestra región, muy cercano, muy cercano, trajo a colación un tema con relación a ciertos artículos del Código Penal y el tema de la violación. Y ese senador, que fue Rogelio Genao, dejó caer que uno de los temas que se estaban debatiendo era disminuir la pena cuando fuese el esposo que violara a su esposa. Que fue o, muy criticado oye, en ese no, no, momento. No, fue criticado porque, no, debió ser llevado a un juicio Una barbaridad político. lo que dijo. Fue criticado no, uh -huh. fue criticado no. Yo creo, yo creo que eh, las, el, la, el, las feministas debieron, debieron unificarse todas, todas, y pedir la cabeza, pues un irrespeto. Eso es una actitud descabellada, perversa. Sí. Perversa. ¿Y quién ha dicho usted que usted tiene derecho a violar a su mujer? Sí. Pero usted tiene menos derechos que el violador. O usted es peor, usted es peor violador que el violador que entra a la casa y viola a una mujer. Usted es peor violador. Porque eso no es su esposa. Uh -huh. Usted no hizo un compromiso de. de se, respeto. Sí. eso fue un acto perverso. Entonces, sí. ese elemento como otro, que no trascienden en la discusión del Código Penal, incluso temas como la pena mínima para ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos. Oye esto, oye esto. Eso tiene mucho peso. Hay que temas te... <risas> que estuvo debatiendo la Cámara de Diputados, se estuvo debatiendo en el Congreso, que tienen que ver con ciertos delitos que quieren ser disminuidos cuando son cometidos por funcionarios públicos. Porque van o, a ser ellos los o legisladores. <coughs> es como <coughs> si ellos no quisieran preparar cuchillos para su propia garganta. Exacto. Ajá, Entonces ustedes están son, ahí. Son de los huequitos, Alberto, que deje el legislador para cuando se dan ese tipo de situaciones. Entonces, entonces vamos a decirle las cosas al pueblo como son. El código no se ha aprobado porque hay tema de discriminación. El código no se ha aprobado porque hay lucha de intereses, que hay aspectos que tocan a los mismos congresistas que sin estar posiblemente envuelto en un escándalo, en un tema de violación a la ley, pero no quieren poner artículos que si ellos pisan esa raya, sea en contra de ellos. Alberto... Y entonces, ¿y dónde está la moral de eso, Exacto. de nuestros legisladores? Exacto. ¿Y Alberto, dónde está la moral de nuestros legisladores? Entonces, yo me pregunto, eh, todo, todo este periplo que ha tenido que pasar eh, esta pieza legislativa y que todavía, como usted señala... Hace 15 años, Victor. Exactamente. O sea, entonces yo le pregunto, Alberto, desde su punto de vista, ¿qué, ¿mañana qué va a pasar? ¿Se va a seguir en este dimi directo de manera... Veo las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados cuando dijo... Eh, no hablo más, incluso le digo yo que le salió el barrio cuando dijo eh usted un término eh, muy muy Regular. muy popular eh, o sea, refiriéndose a que no, no trataba más el caso de, de, de, del, del, del código penal o sea que, que preparaban otra propuesta pero que no, no iba a trabajar prácticamente en, en ese asunto por la por la por la cantidad de veces que ya había sido y mandado eh, a comisión exactamente entonces ¿Qué va a pasar Alberto con el Código Penal? ¿Se va a seguir va a seguir este debate hasta que explíqueme? Sencillamente, ya comentamos, ya un líder político, el principal de la nación, que es el presidente, se comprometió para que en esta legislatura, que todo indica que se cayó, pasase. No brego más, fue el término que sí. utilizaste. No brego no más. No brego más. De, de darse esa no, situación, pesado. Víctor, de darse esa situación, yo entiendo que el presidente debe asumir su compromiso con la nación. Pero extenderlo. Explorar, y la ciudadanía, ¿y la estenderlo, ¿qué papel puede tener? Yo le pregunto a ustedes. ¿Qué puede hacer? Señora. Yo le pregunto, antes de esto, yo le pregunto a ustedes. ¿El presidente de la República es fácil para el presidente conjuntamente con otro líder político que desde luego no puede ser el presidente del partido de la Liberación Dominicana porque en la situación moral en la que está no puede no, no puede pide. no puede. O sea moralmente la, ningún compromiso que haga la población ni lo, ni lo puede creer ni lo puede aceptar Exacto, no es porque creíble. está sumergido en un fango en un fango del que nada lo saca y de eso hablaremos en su momento y ya de eso hemos hablado ahora, aquí se han hecho acuerdos políticos con otros dirigentes por ejemplo, se critica el acuerdo de las corbatas azules de Leonel y, y Miguel, Miguel claro. Vargas pero de ese acuerdo salió una de las constituciones más modernas con, con todo y otras cosas que se pudieron haber dado entonces, si Leonel Fernández y Luis Aminader, si Luis tiene que llamar a Luis, a, a, si Luis tiene que llamar a Leonel o Leonel tiene que llamar a Luis para que entre ellos se comprometan ante este pueblo, es más, yo fuera Leonel, le hicieron llamado a Luis de hacer un acuerdo político. Vamos a salir de este estancamiento. Señores, porque es que ya el pueblo está harto, el pueblo está necesitado. Además, además... Hay un punto que no estamos, que pasa desapercibido en el tema de la lucha, en el tema de, de, de la, en la discusión del Código Penal. Y es que desde mi, punto de ver, desde mi punto de vista de ver las cosas, la aprobación del Código Penal es el mejor aval para la lucha contra la, la corrupción una y para la, la tranquilidad ciudadana. Alberto, Me explico, hay un tema no. aquí de, de décadas. La inseguridad ciudadana, siempre insisto, lo he dicho otras veces, ciertamente ha sido demostrado que el aumento de las penas no automáticamente no implica la reducción del crimen. Sin embargo, no deja de ser un mensaje, claro. sin embargo, no deja de ser un elemento de, de inhibición para que la persona sopese cualquier actuación que implique la violación a la ley. Entonces, la aprobación del Código Penal Dominicano implica también un aporte a la seguridad ciudadana. Implica un aporte. No es lo mismo cuando usted, un ciudadano, dice que puede ser sancionado, por 50, que puede ser condenado a 50 años, que, a que sea condenado a 30. No es lo mismo, señores, porque el que condenan a 50 años lo pienso, Cuando lo a los 25 es que cumple la mitad, sabe que su vida se terminó. O sea, estamos hablando de algo que va más allá. Estamos hablando de que la aprobación del Código Penal Dominicano, Víctor y Nelly, también es un mensaje que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Presidente Leonel Fernández, presidente Luis Abinader, tienen que hacer un compromiso a la nación de que el código en la próxima legislatura debe pasar y todos los sectores ah, importantes de la eh, sociedad seguir sectores. abogando porque se, se apruebe este código Siempre porque, lo hacen claro. Nelly, pero qué pasa A nosotros los legisladores no le importa esa sí. vaina si bien es cierto si bien es cierto Alberto es televidente, que el código ha estado empantanado por la falta de de disponibilidad de ponerse de acuerdo por lo que Alberto ha mencionado por la ideología y por los intereses que hay dentro ahí no es menos cierto que también la población ha estado al tanto y pendiente, pero Alberto decía, la población se está harta de esta situación y yo creo que eso puede, se, podría ser eh, peligroso. Sí. Cuando la población se canse de esto y que no les preste la vía atención, ahí pueden suceder cosas que en, en la final vamos a salir todo perjudicado. de las cosas que se puedan aprobar porque la población se va a hartar de esta situación. Cerramos, Víctor, el tema, cerramos, Víctor, el tema recordándote. Que hace cerca de dos o tres meses yo les advertí a ustedes, mm. le dije a la Nación, le dije, dije en contacto diario que el presidente del PLD, Danilo Medina, será sometido a la justicia. Y es que tiene que ser sometido a la justicia. De ese tema hablaremos y posiblemente hablaremos en medio del sometimiento. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes este espacio Contacto con la Actualidad. El próximo martes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento aquí de Contacto con la Actualidad con Alberto Vázquez.